Paso por oro, soy Kill y te traigo una guía rápida para aprender lo básico en el genial mundo de Arion Online. En este vídeo te voy a enseñar cosillas a tener en cuenta para no acabar atorado y desesperado a la hora de evolucionar o mejorar tu personaje en el mundo de Arion Online. Te voy a aplicar cosas muy resumidamente pero te van a venir muy bien. Para poder jugar al juego sin acabar, desesperado, sin ser. Bueno, cuando no sepas lo que hacer en el juego Así que empezamos primero con la creación del personaje Bien, para crear personaje fácil entramos en nuestra cuenta Crear personaje podemos elegir un avatar El que nos dé más la gana, chico o chica vale siguiente podemos aquí, bueno lo típico el color de piel el pelo el color del pelo eh, la barba y bueno ropa interior pues ya bueno como ya nos guste y siguiente podemos ponerle el nombre vamos a ponerle Angrod por ejemplo vamos a ver rápidamente vamos a ver Angrod y crear y si realmente crean el personaje, los personajes no pueden ser renombrados. Si después de límite el personaje, perderá lo, todo lo asociado. Crear. Bien, aquí tenemos nuestro personaje. Eh, vamos a darle a acceder al mundo. Y accedemos. Lo primero que hay que tener en cuenta en Albion online son los primeros pasos y hacer el tutorial que nos va a enseñar lo esencial en el mundo, ¿vale? veis Aquí nos va a enseñar todo lo que hay que hacer para, bueno, para saber un poquito sobre lo que es el juego. Vamos rápidamente veis Las misiones que nos van enseñando Y todo lo demás Ya veis que crear personaje es muy, muy, muy fácil No tienen más historia, no tienen más peligro No tienen más eh, tontería a la hora de crearlo De hecho, ya abajo está nuestro, nuestro de esto Aquí ya nos da nuestra primera armadura Que eh, equipamos dándole a la I de inventario Vamos a pinchar una vez en ella y aquí nos pone equipar Si pinchamos en ella veremos que nos sale aquí una especie de hechizos activos Que es lo que podemos, eh, según lo que tengamos equipados, podemos ponerlo aquí abajo Hay algún hechizo como cargar más peso, correr más rápido o crear una barra de protección Aquí nos ha dado un simple casco Ahora vamos a ir para abajo, vamos a pulsar la, la, la F para hacer una especie de sprint Vamos rápidamente y quiero que veáis los primeros pasos Porque tengo que os tengo que enseñar una cosilla Y otra vez me dice que sube el faro La madre que te parió y no te hago Vamos a ver el sprint Llegamos aquí Llegamos aquí, toma que nada para que se movernos Y vuelve a bajar la cadera Anda que... sí dice que usamos el sprint El sprint se recarga carga rápido así que le damos, completamos, comple aceptamos. Y si vayamos en la posición indicada, ve Aquí ya lo indica a recolectar. Esto es muy importante y por eso estoy eh, enseñando los primero pasos, porque es lo primero que vaya a aprender en el juego. Porque enseñaros esto fuera del juego, eh, digamos, bueno, en mi nivel actual, va a ser muy lioso para vosotros. Debido a la complejidad, que yo ya llevo, bueno, complejidad. Al nivel que yo eh, tengo actualmente con mi personaje, y así os lo enseño. Bien, una vez esto, vamos aquí. Vale, podemos crearlo. Lo creamos perfecto. Venimos aquí, Ve, muy bien. Y damos a alimentario y nos lo equipamos. Equipar. Bien, si vemos aquí ahora, vemos que tenemos dos skills. Podemos elegir golpe heroico. O podemos elegir hendidura. ¿Veis? Nada más empezar. Tenemos como una especie de clase ya. Eh, de, digamos que elegida. Inventario. No han dado el, el escudo. No lo equipamos. No da alguna propiedad. Nada. Una vez que empezamos. Tenemos ya una, una clase básica. Que es el guerrero. Muchos diréis. Bueno. ¿Cómo podemos llegar a ser? Eh... Pero para la pelea. Vamos a pelea Peleamos haciendo clic y pusiendo las habilidades. ¿Veis? Hacemos clic, nuestro personaje va atacando y usamos habilidades. Cuando se recargan con el cooldown, usamos las habilidades y cogemos el oro. ¿De qué sirve ese PV? El PV nos va a dar fama, que es como se llama la experiencia del juego, y nos va a dar plata. Vamos a hacer un momento rápidamente. Le damos, vamos, le damos. Y volvemos a seguir para adelante. Y destino completado. En este punto diréis ¿qué es, ¿Qué es el destino Pues aquí os lo voy a enseñar. Vamos a saltar el tutorial porque seguramente os valía. Bueno, ya estamos en, digamos, el árbol o tabla del destino. Esto seguramente, igual que puede pasar en paso al side, que es otro juego que tiene una tabla muy grande. Puede que olíe un poquito, pero es más fácil de lo que parece. Aquí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, la barra esta que se va moviendo. El camino que ya te ha iluminado. Y esto de aquí arriba. Los puntos estos. Bien, ¿cómo mejoramos nuestro personaje? Estos son pasivas. ¿Cómo mejoramos esta pasiva? Si damos clic aquí, nos dice que somos ya un aprendiz de granjero. Y que podemos usar esto. Podemos usar la semilla de judías. Y la semilla de Agaricio Arcano, que es nivel 2. O Tier 2. Eh, esto va todo por Tier. Tier 1, Tier 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien. También tenemos aquí esto. Aprendiz de reconector. Recoger recursos de C2. Y podremos usar Tier 2, o OH hacha de novato, martillo de piedra de novato, etc, etc. Pero digo, bien, ¿cómo puedo llegar a aprender esto? Si os doy cuenta, aquí tenemos un número, 0 y 240. Para poder aprender esto, tenemos que llegar a 240 de fama de reconexión. ¿Por qué digo fama de reconexión? Porque si le damos aquí, a aprender desde luchador, nos marca 1300. Es decir, no lo mismo, la fama o la experiencia ganada reconectando que haciendo PVE. Al igual que en no el mismo de fama, crafteando. Es decir, mientras más hagamos una cosa, más nos vamos a especializar en eso. Por ejemplo, si hacemos el aprendiz de recolector y ampliamos aquí un poquito, vemos que tenemos la, el pescador, recolector de fibras, minero, peletero, leñador y cantero. Como podéis imaginar no vamos a poder optar a todo, tendríamos que farmear un montón y al final nos vamos a quedar sin puntos. ¿Por qué digo sin puntos? Porque si por ejemplo le damos a obrero minero y vemos esta casita veis que hay una especie de hueco y un librito. ¿Qué quiere decir esto? Que necesariamente para poder optar a la mejora de esta masiva tendríamos que llegar a los 2250 de fama minando es decir recolectando mineral lo cual, bueno, a nivel bajo no es ningún problema pero a nivel alto puede ser una barbaridad La otra opción es cuando superemos esta línea no deja gastar puntos de aprendizaje para aprender esta pasiva, aquí está ¿cómo se ganan los puntos? pues mira aquí lo dice los jugadores que no sean premium pueden ganar 10 puntos de aprendizaje a través del bono diario de desafío de aventurero, es decir, vamos a ganar puntos con una especie de misiones, pero si somos premium vamos a ganar más puntos, de hecho eh... Yo rondo los 900 puntos está muy bien porque soy Premium Al fin y al cabo eh, El mayor consejo En el juego es Llegar a ser Premium Por una opción u otra Que ahora os diré un poquito más adelante Aunque ya tengo hecho un vídeo Vamos a ir viendo un poquito los primeros pasos Y los tips a tener en cuenta Porque quiero que veáis un poquito todo esto Si de cuenta Aquí nos sale una exclamación porque dice que somos un aventurero obrero y tenemos 7 puntos. Nos indica que, bueno, para subir a ser un aventurero iniciado, pues tenemos que superar, bueno, tenemos que llegar a los 36.000 puntos. Y aquí hay que llegar a los 9.000. Bueno, vamos a seguir un poquito para adelante. Que veamos esto, ¿vale? Es muy fácil. Ya hemos llegado a lo que es... Eh, la primera, digamos, eh, el primer poblado. Y mi consejo es hacer todas eh, las misiones que habíamos, ¿vale? ¿Veis? Aquí ya está el, el mercado. Bueno, nos enseña un poquito cómo comprar. Vamos a comprar el burrito. Sí, compramos el burrito, perfecto. Y aquí lo cogemos, ¿Veis? Ya estáis viendo cómo se usa el mercado. Es muy fácil. Yo lo explico en otro vídeo, pero aquí lo vuelvo a aplicar más meticulosamente. El mercado se usa tal cual. Si queremos comprar, pues le damos aquí. Y aquí buscamos lo que queremos comprar. ¿Vale? Eh, según lo que seamos, pues si queremos comprar. Yo que sé, una armadura ligera. Pues Le damos a. Categoría 1 o tier 1, tier 2, tier 3, pero solo venden un tier 2. Vamos a irnos a herramientas. Vamos a ver. No, re, recurso. fibra. Perdón. Fibra. Todo. No hay nada seguramente por la zona. ¿Qué quiere decir por la zona? Creo, creo, creo que es lo que yo quiero que veáis. Aquí ahora mismo. Apenas de venta. Cuando vengamos aquí, seguramente tendremos. Más venta, no será aquí donde veníamos o no me acuerdo dónde íbamos a acabar al fin y al cabo, pero seguramente ten, ten, tengamos más opciones de venta. ¿Por qué? Porque alrededor de Marlock tenemos eh, tier 2, tier 3, veis, tier 2, tier 3, tier 2, tier 3. Aquí tenemos tier 2, tier 4, del tier 2 al tier 4, y como normal en esta zona se va a vender esto. También tenemos opción de irnos lejos, coger algún objeto o alguna, u... recolectar algo que aquí no haya, lo cual aquí aumente su valor. Pues aquí no vamos a encontrar gran cosa. Eh, por eso, ¿cómo hacemos dinero? Para hacer dinero, vamos a irnos a mi cuenta principal. Vámonos a mi cuenta principal. Vamos a ver si me deja. Ahora pone bueno, a cerrar sesión, así que vamos a ver cómo. Porque quiero, quiero enseñarlo. Esto sí tengo que enseñarlo en mi en mi cuenta principal. Vamos a iniciar. Y lanzamos. Y acceder al mundo. Esto es fácil. Bien. Aquí lo que nos interesa ahora es saber cómo ganar dinero. ¿Cómo hacernos ricos? Ya os expliqué en un vídeo, pero os voy a explicar rápidamente aquí como si ya se hace por si no lo habéis visto en mi vídeo. De todas maneras, en mi vídeo os lo explico muchísimo mejor. Eh, ¿Cómo ganar dinero? Como he comentado y eh, como explico en el vídeo, lo suyo es, bueno, ganar dinero y cómo subir rápidamente en el árbol de fama. Veis que aquí tengo 841. Para ello hay que conseguir premio y para conseguir premio hay que vender todo lo que podamos a partir, de, a partir de tier 2 para arriba en el mercado. Una vez que tengamos muchísima plata nos vamos aquí, mercado de oro. Y hay que comprar oro. Ahora mismo la moneda de oro está a 1429. ¿Qué pasa? Que aquí vemos cómo va fluctuando el mercado. Hay que estar atento y comprar cuando esté el oro lo más barato posible y comprar el oro. Es una opción para comprar eh, el premium que está por aquí. Mira, un mes vale 2.500 de oro o 3 millones de plata. Una opción es comprar el premium dentro del juego. Y otra opción es comprar el premium eh, en la página web que vale alrededor de 10 euros o 10 dólares. Os pondré un enlace... En la descripción del vídeo para que podáis linkear para, Tanto para poder registrarlo como para poder eh, comprar un premium Si dais cuenta Yo aquí, todo el correo es eh, porque he estado vendiendo mira Market Aquí he ganado 1.330 Eliminar Aquí he ganado 1.500 Eliminar Aquí 3.328 Eliminar Aquí 160 porque estoy vendiendo cosillas sueltas 1170. 25. 2800. 756. 56. 117. 1440. 1000. No que no duelo. gente de tontería. 516. 540. Bueno, vamos todos. Vamos. Ya estoy viendo que me he ganado una cantidad buena no se puede comparar a lo que mucha gente gana pero bueno tengo 74.647 en mi anterior directo tenía nada más que 23.000 y bueno eh, he podido comprar plata y la plata para que no vale también como explico en otro vídeo para equiparnos es decir podernos, podemos dedicarnos a recolectar y vender Podemos dedicarnos a recolectar, craftear y vender lo crafteado. O podemos también dedicarnos a comprar a otro lo recolectado y craftear. O recolectar, vender y comprar ya ítem crafteado. Tenemos la opción esa. Es decir, tenemos un sinfín de posibilidades para poder equiparnos. ¿Vale? Un sinfín de posibilidades para poder equiparnos. Ya sea crafteándolo nosotros mismos Ya sea eh, comprándolo a otro que ya crafteado Yo por ejemplo ahora mismo estoy en Marlock No, en Marlock no estoy, estoy aquí En Forestaling Me ha salido Marlock porque estaba antes mirando Marlock Estoy en Forestaling Aquí por ejemplo hay mucha fibra, mucho mineral pero no hay árboles ¿eh? decir podría irme a una zona verde reconectar mucho árbol de tier alto y venderlo y esto que me dice eh, gracias por comprar premium eh... no vale, sigue, sí, me han dado oferta esto, lo, esto luego lo miro a ver a ver si hacen sido pero bueno eh, ya sabéis que para que pase eso, que creéis? El vídeo más atendido. Pues bueno, tenéis el vídeo en mi canal llamado Cómo hacerse rico o Cómo conseguir oro. Bien, vamos a mirar una cosita en el mapa que os explique, ¿vale? En la ciudad. Vámonos para afuera. Que os explique una cosilla. Esto va a ser muy importante. En la ciudad, ya aquí estamos, ¿veis? Región super poblada porque hay muchos jugadores. Bien, ahora decimos, ¿cómo puedo subirme.? La fama en plan aventurero, ¿cómo puedo subirme esto? ¿Cómo lo puedo conseguir? ¿Veis? Pues muy fácil haciendo PVE o PVP. Eh, aparte de hacerme PVP y PVE, ¿qué clase puedo hacer? Bueno, para elegir clase, uno le elige. Especializándose Perdón, especializándose En un tipo de arma Si como vayamos jugando Por ejemplo, si yo eligiera, Yo elegí llevar varitas ¿Veis? Mago obrero De aquí Me daban a elegir, elegir todo esto Libro de hechizo bastón ignio Arco de novato, espada ancha Por pues aquí podía haberme Si me llegó a eh, haber equipado escudo, espada y armadura, pues me hubiera ido para la rama de guerrero. Es obvio. Si yo entreno, si yo me tiro toda mi vida entrenando eh, como ciclista, pues es obvio que seré si ciclista. No voy a ser campeón de tiro de arco. Pues aquí es lo mismo. Si nos centramos en un tipo de armamento, seremos eso. Podemos centrarnos pues, en escudo, eh, perdón, espada y escudo. Hecha eh, dos manos y luego más adelante eh, Magia o arco Luego como normal De aquí Pues podremos irnos a Arcano, Maldito Igneo, Hielo O Sagrado, que seguirá el curandero Y patin patan Hay mucha hay muchas ramas que podemos mejorar Pero vamos, al fin y al cabo esto se hace Usándolo Y haciendo PvE o PvP con el arma ¿Cómo hacemos PvE? Podemos irnos fuera de la ciudad. ¿Veis? Aquí y buscar. Eh, buscar eh, mobs. Boss. O hacer dungeon. O también podemos hacernos la dungeon que hay en la ciudad. Que es este portalito. Podemos elegir el modo individual. O podemos elegir el modo con grupo. Podemos hacer uno día. Es eh, si sí, uno de cada podemos montar una vez solo y una vez en grupo, vale. Es muy importante. Os una petición que, que tengamos y ponerla aquí para, para hacerlo. Luego, aparte, fuera del mapa, eh, bueno, fuera, fuera de la ciudad, hay mucho, hay mucho eh, bicho suelto. Hay muchas dungeons que podemos entrar solo en grupo y farmear. No tenemos historia. De hecho, si le damos aquí, vemos veis que aquí hay. Lugar del tesoro. El próximo tesoro aparecerá en media hora. O si vemos esto. Consistador reproto de élite. Veamos que un jefe de élite. Muy importante. Vemos aquí varios por, la, por el mapa, por ejemplo que hay otro. ¿Veis? Madre Tierra romper hueso de élite. Que tiene dos buenas dos buena mamas ya. Ya es cuestión de eso. Pero claro, no vamos a eso solo. Eso sería una locura. Bien, eso por ahí. ¿Qué más me puede quedar que para hoy y no el vídeo más largo? Eh, lo que decía la de las skills. ¿Veis? Aquí tengo mi batón guineo. Y tengo opción a esta skill o esta skill. Esta skill. Esta skill. O esta no me deja. ¿Por qué? Porque hay que aprender. Hay que tener maestría con este tipo de arma. Eh, ¿Cómo se gana maestría? Usándola. Si lo doy aquí, y busco la barra del bastón, del bastón ígneo, que está aquí, lo tengo a nivel 4 del 100, vamos a ver si me dice lo que yo quiero, vamos a ver si me dice lo que yo quiero, si no me estoy equivocando, aquí, perdón, lo tengo a nivel 8 de piromante, piromante, sacerdote, arcano, mago de hielo o brujo, ya dependiendo, yo me fui a piromante Veis eh, Recompensa nivel 6 Cuando tenga nivel 10 Podéis usar el bastón niño del experto Que hay pues más Más opciones Cuando tenga nivel 15 De piromante, podré usar, podré usar este, este, este hechizo Nivel 30 y demás Mira, este ya puedo aprenderlo Vale, ya tengo nivel 9 Como veis, he usado los puntos Estos de aprendizaje por eso ya os digo, eh, lo suyo es usar los puntos mmm, con sabiduría, porque yo por ejemplo tengo un montón, pero cuando empezáis vais a tener poco. Pero si sois premium y hacéis muchas dungeon y demás, si daros cuenta vaya a pillar bastante. Y ya está. Yo creo que lo básico, básico, básico para jugar lo había aprendido. Eh, ya sabéis, mientras más hagamos una cosa, más nos vamos a especializar. Y ya está, o sea, porque, por ejemplo para llevar peso pues hay que mejorar lo que sería la bolsa de la bolsa para llevar peso Y nuestra nuestra mascota, nuestra montura Hay montura que no pueden llevar peso y montura que llevan peso Por ejemplo el burro, luego vendrá el guay y demás eh, Luego yo tengo una montura que para correr Que es un lobo etéreo. Que lo puedo equipar, correr más que el burro pero no puedo llevar peso No tengo más historia si tenéis duda de algo más o queréis que haga un vídeo explicando algo un poco más detallado, me lo podéis poner en la caja de comentarios y yo, encantado de la vida, os lo explicaré. Y sin más dilación, como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo de Albion. Adiós, un fuerte like y suscribiros si no lo estáis suscritos. Adiós.